En el video anterior hablamos del enrutamiento en Laravel, ahora veremos cómo crear una vista para el controlador UserController. A continuación vamos a crear dos vistas, la primera será un layout que contendrá el código base de nuestra página y la segunda será la que mostrará el contenido de la página Users. También trabajaremos con el motor de plantillas llamado BLADE que nos ofrece Laravel. Creamos el archivo Ladjoud en la carpeta Views Ladjoud punto PHP. Si queremos usar Blade, tendremos que agregar la extensión .blade al final de nuestra vista. Lo guardamos. Ahora vamos a agregar algo de código HTML5. Vamos a agregarle un title. Ahora vamos a usar una función de blade, esta función nos permite definir una sección para insertar el contenido de otra vista, para ello tenemos que escribir dentro de los paréntesis y en comillas el nombre identificador para luego ser llamado en otra vista y poder insertar el código. Una vez hecho eso lo guardamos. Ahora creamos la vista userblade.php. Hacemos lo mismo en la carpeta views, news file, nuevo archivo y lo guardamos con el nombre user.blade.php. Ahora, en esta sección vamos a usar tres funciones. La primera función se llama extend. Arroba. Como estamos usando Blade Las funciones siempre se declaran con un arroba previamente Esta función lo que hace es, es extender a la vista LATCHOUT Que acabamos de crear Por lo tanto le decimos que LATCHOUT Y ahora en la parte de abajo Vamos a decirle que queremos insertar código en una sección en la sección content que es la que creamos ahora ponemos también la función stop acá iniciamos el contenido que está entre medio de estas dos etiquetas es lo que se va a mostrar en esta sección para ello escribimos un mensaje con un h1 Bienvenidos usuarios. Como ejemplo, lo guardamos. Ahora con esto lo que tenemos que hacer es ir al controlador userController y vamos a usar el método make de la clase views para invocarlo. Para ello voy a eliminar esto y voy a usar el método index del controlador UserController cuando se llamado user lo que hace es mostrar el método index y el método index va a llamar a la clase views y a su vez este al método make que va a invocar a la vista user escribimos user para invocar a la vista que tenemos creada en la carpeta views con esto vamos a guardarlo, pero antes vamos a hacer una modificación en el archivo roots para eliminar el código de los ejemplos anteriores. Vamos a eliminar este código, también este, y nos vamos a quedar con esta línea que lo que hace es llamar al controlador UserController cuando invoquemos User y nos muestre la vista User. Para eso guardamos y Me voy al navegador, simplemente escribo barra, user, y como ven, me muestra la vista que está llamando desde el controlador user UserController. Así funcionan las vistas en Laravel.